En el marco de los 50 años de la Universidad Nacional de Misiones estamos entrevistando a distintas autoridades, eh, distintos directores de escuelas, eh, de las facultades, los decanos, los vicedecanos, y en, este, en esta ocasión vamos a hablar con Noelia Rivaldi, ella es la directora de la Escuela Agrotécnica eh, del Dorado, eh, que es dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Misiones. Y bueno, queremos charlar un poquito eh, y también una reflexión por parte de ella que está transitando este primer año en su gestión y eh, en el marco de estos 50 años medio siglo de la Universidad Pública y Gratuita. ¿Cómo estás Noelia? Hola, ¿cómo están Florencia? Bueno, la verdad que es un, un placer poder eh, festejar, digamos, los 50 años dentro de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, la Escuela Agrotécnica eh, en particular es una escuela que también estaría cumpliendo sus 63 años de historia. Eh, ingresó, o sea, es también pionera en el territorio en cuanto a la formación técnica profesional eh, en sus inicios, bueno, dependía del Ministerio de Asuntos Agrarios después con el tiempo, en el 76, pasó a formar parte de la Universidad Nacional de Misiones y bueno, a partir de allí, digamos, eh, incorporarse a lo que es digamos, la, eh, el, la, la, la, la primera escuela preuniversitaria y la única hasta la fecha eh, en el ámbito de la UNAM y bueno, de todo el territorio de la provincia así que... Eh, con, mucho, con mucho orgullo digamos, poder llevar adelante, eh, llevar esto también a, a estudiantes de nivel secundario que tengan eh, la, la oportunidad de empezar a transitar digamos, la, las posibilidades que nos brinda la universidad pública para su desarrollo profesional y también cómo eh, abrirles la puerta a este mundo, a la, a la universidad pública para que ellos puedan continuar sus estudios eh, universitarios posteriormente. Así que la verdad que estamos eh, siempre con, con, reafirmando ¿no? eh, lo que tiene... Como, como, como lema de ¿no? la universidad, que sea una educación de calidad, que sea inclusiva, que pueda llegar a todo el territorio. Uh -huh. Porque también la Escuela Agrotécnica cuenta con una residencia, una residencia que en su inicios era una estrategia para que los estudiantes puedan poder estudiar. Claro. Hoy vienen estudiantes de toda la provincia uh -huh. eh, a, a vivir allí. Hoy tenemos 93 estudiantes residiendo. Y hace aproximadamente unos seis años que está eh, vigente también una residencia para mujeres. Ajá. Así que en donde la, la demanda también de, de, de mujeres en, el, eh, digamos, en, en estos ámbitos que son la educación agraria eh, viene creciendo, tenemos una demanda muy alta. Que también bueno, es cuestión de agenda, de empezar a repensar digamos, cómo las mujeres se van insertando en estos espacios o en estos campos de acción digamos, en donde hasta hace un tiempo atrás no era, no era tan común. Claro. Bueno, ¿y la escuela agrotécnica también al servicio de la comunidad? Porque también es eso lo que hace a partir de la, de la producción de alimentos, de, de distintos tipos de, de necesidades de la población. ¿Ustedes trabajan sobre eso también? Así es, la escuela agrotécnica bueno, tiene 100 hectáreas de producción en donde se llevan adelante diferentes actividades. Si bien sí. tiene un, un alto porcentaje de masa forestal nativa, también realizamos eh, servicios, por ejemplo, tenemos la sala de industria, la sala de faena, la sala de... Por lo tanto se hace producción de, de carne, tanto de lechón, cordero, producción de gallina, eh, producción de, de, de conejos, tenemos digamos, varias líneas en lo que es producción animal, también tenemos un tambo, en funcionamiento, producción de leche y que a su vez esta leche va a la sala de industria de la escuela donde se elaboran quesos, yogures, uh -huh. que vienen a ser parte de la práctica profesional de nuestros estudiantes, pero también eh, son, digamos, un, es como casi, eh, está tan, eh, es tan conocida la escuela, eh, tiene un valor cultural para la sociedad. Que todos estos productos son muy requeridos en la zona, tienen un valor importante, entonces también se genera ese intercambio, esa venta dentro del establecimiento. Y por eso también siempre decimos que la escuela aerotécnica, con el logo de la UNAM, eh, llega a todo el territorio, la escuela rotengasta está ubicada en la Ciudad del Dorado, eh, justamente en la zona oeste, en la zona más poblada de la ciudad, en donde también están más de 12 barrios populares y tenemos también una, llegamos, digamos, al territorio en, en esos lugares en donde muchas veces la educación eh, no, no, no llega, digamos, así que se vienen trabajando fuertemente en muchas líneas de, de extensión, con organizaciones sociales, con grupos de productores de la zona, en donde también ahí está el aporte y la riqueza ¿no? que, o la oportunidad que nos da. Eh, la universidad para poder llegar y poder concretar este tipo de proyectos. Uh -huh. Bueno, te pregunto, eh, otra cuestión que tiene que ver más con la gestión, es tu primera gestión como directora de la escuela, y sos la primera mujer ¿no? en ocupar este cargo. Contanos un poquito cómo estás viviendo y cómo estás transitando esto. Bien, bueno, eh, yo soy también egresada de la escuela de agrotécnica, así que la conozco no solamente por su historia, sino también porque la vivencié en todos sus aspectos. Claro. Y la verdad, que en principio, bueno, el desafío enorme de poder iniciar este, este proyecto, digamos, de, de llevar adelante un proyecto de escuela, un proyecto de escuela que queremos. Y la verdad, que venimos ya con 7, 8 meses de gestión, muy contenta con, con la actividad, con la gestión, con muchos desafíos, con, el, con, con desafíos nuevos, uh -huh. porque empezamos a todo esto que venimos charlando de la historia de la escuela, eh, tiene que ver que nosotros hoy por hoy tenemos que empezar a, a repensarnos, digamos, cómo eh, vamos a, a mejorar esto, estos convenios uh -huh. con las empresas, porque hoy por hoy hay una demanda muy alta de, del mercado laboral en lo que es la formación profesional. Entonces, en ese sentido, nuestro, nuestra gestión está orientada a poder fortalecer justamente la formación profesional de nuestros estudiantes para la inserción laboral. Claro. Que bueno, que eso hemos visto y tenemos varias, varias cuestiones para trabajar que tienen que ver con fortalecer esto y que va de la mano también con un plan de mejora en lo que es infraestructura, claro. que nosotros tenemos una demanda muy alta de estudiantes que ingresan a la escuela eh, y por lo tanto también hay que trabajar fuertemente para generar, digamos, calidad en ese tipo de aprendizaje y, bueno, y la posterior inserción laboral. Así que venimos llevando adelante varias acciones, como que también hemos creado la oficina de vinculación tecnológica dentro de la Escuela Aerotécnica, estamos trabajando con, con la Secretaría General de Ciencias y Técnica, eh, que la UNAMTEC, digamos que tiene la, la universidad, que nos están guiando, nos están asesorando y bueno, y estamos un poco viendo cómo no solamente formamos y fortalecemos hacia adentro, sino también a los recién graduados. Y también a, a, al público en general uh -huh. dentro del, del ámbito que nos compete. Una última pregunta, ¿eh? ¿con cuántos alumnos se está contando actualmente la escuela? y Actualmente estamos con eh, 509 estudiantes, eh, prácticamente 50% de matrícula femenina y, ma y masculina. Uh -huh. Así que estamos eh, más o menos con eso, ese número y de los cuales 93 residen en la escuela. Bien, bueno, gracias Noelia por tu tiempo y bueno por, por esta gestión que estás llevando uh -huh. adelante también. Muchas gracias. Uh -huh.